Chicos sean todos bienvenidos a este curso de bases de datos, en este video voy a hablarles acerca de lo que es tipos de bases de datos Así como lo prometido, pues estamos realizando este curso paso a paso, vamos a dar las nociones generales de lo que son las bases de datos En este curso, en este video vamos a tratar lo que son bases de datos relacionales y bases de datos no relacionales Así que quedaste hasta el, video, hasta el último del video para que puedas aprender de una manera práctica y de manera rápida. Entonces comenzamos diciendo que para una base de datos relacional eh, es una recopilación de elementos de datos con relaciones predefinidas entre sí. Entonces estos elementos se van a organizar como un conjunto de tablas como lo expliqué en el, en el video anterior. Que Esas tablas van a tener unas columnas y filas y estas tablas utilizan... Para guardarse, esta tabla se van a utilizar en nuestra base de datos para guardar información sobre los objetos que se van a representar en la base de datos. Sabiendo nosotros que los objetos son eh, las cosas reales que se representan en, en nuestras bases de datos. Entonces cada columna de esa tabla va a, tener, va a guardar un determinado tipo de dato y va a guardar un campo que almacena un valor real, como se lo dije anterior, eh, de un atributo. Las filas de, de estas tablas, entonces vamos diciendo que una tabla tiene columnas y filas, entonces las columnas guardan eh, lo que son tipos de datos y las filas guardan eh, o representan la recopilación, recopilación perdón, de valores relacionados de un objeto o una entidad. Ahora, una entidad, básicamente en nuestro mundo, una entidad se refiere a toda cosa real que es representada en, en lo que es el mundo de nuestra programación. Entonces, cada fila de una tabla podría marcarse como un identificador o una llave primaria, algo que identifica de manera única a, a una a denominado clave principal. Un ejemplo sería una identificación, por ejemplo, eh, hablando de identificaciones, como personas, eh, tenemos un identificador único en el mundo real, por ejemplo, una cédula, un DNI, un pasaporte, eso sería un identificador único que se denomina clave principal. Entonces vamos aprendiendo acerca de lo, que, de lo que es una tabla que tiene columnas y filas, que una columna guarda un, un tipo de datos y que una fila guarda un conjunto de datos que tienen relaciones y eh, estas filas eh, son guardadas como claves principales. Entonces mientras que las filas eh, de varias tablas pueden relacionarse con claves extranjeras, o sea que pueden tener llaves foráneas, entonces se pueden tener acceso a estos datos de muchas formas distintas sin reorganizar las propias tablas de la base de datos ahora esto es lo general de lo que son las bases de datos eh, relacionales ahora podemos decir que existen varios tipos de bases de datos relacionales como lo son MySQL, Oracle eh, MongoDB en este caso eh, eh, no relacional PostgreSQL tenemos eh, dos eh, relacionales y dos eh, no relacionales, como lo que es MongoDB y Oracle y MySQL, como relacionales. Ahora, un modelo relacional, eh, básicamente es lo que hemos aprendido toda la vida o lo que vamos a aprender, que es un conjunto de entidades que se relacionan entre sí eh, en una base de datos. Ahora, una entidad en este, en este mundo sería una tabla de la base de datos. En el video anterior les expliqué que una base de datos tiene tablas. Y cada tabla tiene muchos registros. Ahora, eh, les expliqué, tenemos una base de datos que tiene unas tablas. Esas tablas eh, están en la base de datos. Y cada una de estas tablas puede, pueden ver cómo aparece una llave amarillita en cada una que son identificadores únicos de cada tabla. Ahora, ¿cómo se conforma una tabla? La composición de la tabla es una fila. Por ejemplo, tenemos en la primera fila la identificación 1, 2, 3, Alex, García, sexo masculino y el teléfono. Eh, en las, las filas son los el conjunto de datos que comparten un mismo, un mismo eh, un, tipo de campos que son las columnas. Las columnas en este caso son identificación, quiero que se vayan guiando y vayan viendo la tabla. Entonces las columnas serían identificación, nombre, apellido, sexo, persona. Esta es una tabla en una base de datos. Primero que todo tiene una nombre, un nombre de tabla que es única. En este caso se llama persona. Y podemos guardar muchas filas o muchos registros que van a compartir los mismos datos, los mismos campos. Por ejemplo, la fila 1 va a compartir identificación, va a tener un nombre, un apellido, un sexo, un teléfono. Igual que la fila 2, igual que la fila 3, igual que la fila 4 y así sucesivamente. Ahora, cuando hablamos de tipos de datos. Decimos que la columna de identificación, quiero que miren a, abajo, la última fila. El tipo de identificación es un tipo entero, como lo hemos visto en las nociones de fundamentos de programación. El tipo de nombre es de tipo string o de cadena. El tipo, el, la columna apellido es de tipo string. La columna sexo es tipo char. Y el teléfono es tipo entero. Entonces, vamos diciendo que las columnas son los tipos de datos. Que se van a guardar en, eh, las, en son, las columnas, son los tipos de datos que vamos a estar guardando en las filas. ¿Ok? Entonces, eh, podemos decir, eh, primeramente, y hemos hablado de qué es SQL y, y qué es no SQL. Quiero, creo que todos tienen esta noción y se preguntan acerca de esto. Entonces, ahora, sabiendo eh, qué es esto, vamos a decir un SQL... Es un Structured Query Language. O sea, un lenguaje de consulta estructurada. ¿Para qué nos sirve el SQL? Nos sirve para eh, hacer una interacción con nuestra base de datos. Pedirle eh, que nos muestre los datos específicos que nosotros queremos ver. Hacer consultas. Podemos decir que el alcance de este SQL incluye. Podemos insertar, consultar, hacer actualizaciones y también hacer borrados en nuestra base de datos con el lenguaje SQL. Ahora, eh, algo, algo peculiar para esto es que mucha gente pregunta cómo se pronuncia eh, SQL. Y la verdad es que siempre eh, eh, hemos dicho, y, y de acuerdo a, a la historia de SQL, se pronuncia SQL. Así que ya saben, una, un tip de, de codinámico se pronuncia SQL. Para todos los que dicen no, es SQL. No, SQL. Para nosotros se escucha fino, se escucha caché, así que si te quieres ser un programador con caché, vamos a pronunciar SQL, ok entonces, esto es no es relevante pues puedes decirle como quieras, pero eh, es un tip eh, que quizás lo puedas aguardar para, para tu vida como programador ahora, las características principales de esto es que garantiza el ACID, ¿qué es el ACID? el ACID es, es, son propiedades de bases de datos relacionales que nos dicen que guardan atomicidad esta es la propiedad que nos va a asegurar que una operación se va a realizar o no. Y cuando hay un fallo en el sistema, eh, el, esta propiedad hace que eh, no quede medias. Hace un rollback. Si durante una operación sucede un fallo, pues los datos mantienen la integridad y no, no van a ser eh, dañados en su integridad. Entonces, si va a haber un fallo en medio de la operación, el sistema... Eh, al momento de ser atómico o tener la propiedad de atomicidad va a evitar que haya un, una pérdida de datos en la, o una pérdida de integridad en los datos. La consistencia es la propiedad que asegura que solo se empieza con aquello que se puede acabar. O sea que se van a ejecutar las operaciones que no pueden romper las reglas y las directrices de la integridad de nuestra base de datos no podemos por ejemplo si tenemos eh, un, una entidad madre y una entidad hijo no podemos primero eliminar un registro de, no, de nuestra entidad madre porque hay muchos hijos que dependen de esa entidad madre entonces en los videos siguientes les voy a explicar de una forma sencilla a qué se refiere esto de tabla madre y tabla, y tabla hijo entonces primero que todo terminemos el video eh, y sigamos con esto diciendo que Podemos tener la SID que es el aislamiento, que es la propiedad que asegura que una, una operación no, no va a afectar a otras. Y esto asegura que la realización de dos transacciones sobre la misma información nunca va a generar un tipo de error. Esto lo es, le, le expliqué en la clase pasada acerca de, de la diferencia de tener una tabla o una base de datos en, en Excel... Y cuando tenemos muchos datos y mucha gente está este, trabajando sobre una misma tabla, pues la base de datos tiene una propiedad que es el aislamiento, aislamiento perdón, que es lo que asegura que se puedan hacer muchas transacciones en una sola tabla y no se pierda la información ni se confunda. Ahora, la durabilidad es la propiedad que una base de datos asegura que la operación va a persistir y que esta, esta propiedad nos va a asegurar que una vez realizada la operación, va a persistir y no va a haber eh, una, un tipo de error a, a hacer un cambio si cambiamos el nombre de una persona pues va a persistir el cambio y no se va a poder deshacer aunque falle el sistema por ejemplo cuando eh, en un momento dado cambiamos un nombre de un cliente pero en ese momento el sistema se ha dañado o después de la transacción se ha dañado el sistema al reiniciar el sistema al hacer un backup, un backup eh, de los datos, va a aparecer el nombre, no el antiguo, sino cuando la operación se realizó, el nombre si sí era Mario. Entonces, lo cambiamos a Carlos y se nos apagó el sistema. Entonces, la propiedad durabilidad actúa en este momento, porque podemos hacer un backup y el nombre que nos va a aparecer después de realizar el backup, subir el backup, va a ser Carlos. Porque ya la operación fue realizada con éxito, ¿Ok? Entonces va, vamos a tener unas ventajas con eso Ahora, sabiendo que es una base de datos relacional Que maneja entidades, que maneja relaciones entre las tablas Y que una base de datos tiene muchas tablas Entramos a este tema que es muy eh, eh, mencionado en la actualidad Y que muchas empresas se han ido por este, esta base de datos o este sistema Que es una base de datos no relacional, no SQL Ahora, significa no solo SQL o sea que estas bases de datos fueron diseñadas o están diseñadas para hacer modelos de datos específicos y tienen esquemas flexibles para crear aplicaciones modernas. Estas bases de datos son ampliamente reconocidas porque son fáciles de, de desarrollar y su funcionalidad y rendimiento a escala. Usan, eh, La característica principal es que ellos usan una variedad de modelos de datos que incluyen documentos gráficos, que incluyen documentos gráficos, eh, también clave valor en memoria y también lo que es consulta o búsqueda. ¿okay? En este caso doy un ejemplo muy claro que es MongoDB, que es una base de datos no solo SQL, no SQL. Así que eh, más que todo, estas bases de datos no SQL utilizan algo llamado clave valor. Y esto es muy eh, parecido, es muy parecido y es lo que se utiliza para las bases de datos con estructura no que es un formato json que dice que tiene una clave y un valor en este caso tenemos un name que es la clave y el su es el valor un age que es edad y el 26 que es el valor y así sucesivamente guardado eh, separado por coma que es el tipo de valor json ahora qué es json para los que somos eh, programadores web y desarrolladores web y los que están entrando a este mundo Van a, a tener que entender perfectamente qué es un JSON Un JSON solamente es un JavaScript Object Notation Una notación de objetos de JavaScript Que es simplemente un formato de texto sencillo para el intercambio de datos Para lo que hemos trabajado con JSON sabemos la facilidad del poder de intercambio de datos Cuando, cuando trabajamos con JSON Ahora, cuando hablamos de SQL se nos va a venir a la mente Cuando hablamos de bases de datos relacionales se nos va a venir a la mente SQL o SQL. Y cuando hablamos de bases de datos no SQL o no SQL, vamos a venir y nos va a venir a la mente un lenguaje que se llama JavaScript. ¿ok? ¿Por qué? Porque vamos a saber eh, de, de no SQL que va a tener un formato JSON que está muy relacionado a JavaScript. Entonces, cuando vamos a, a decir bases de datos relacionales SQL o SQL, y cuando vamos a decir bases de datos no SQL, sería JavaScript. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta. Las características del NoSQL es que estas bases de datos eh, ofrecen esquemas flexibles que permiten un desarrollo más rápido y más interactivo. Permiten una escalabilidad, una escalabilidad, porque generalmente están diseñadas para escalar usando clusters distribuidos en hardware en lugar de escalar añadiendo servidores caros y sólidos. Entonces tenemos flexibilidad, estabilidad, un alto rendimiento, porque podemos grabar, eh, guardar los datos específicos como documentos, un clave valor y también gráficos y patrones de acceso que van a permitir un mayor rendimiento en nuestra base de datos NoSQL. Y la alta funcionalidad son que estas bases de datos proporcionan APIs altamente funcionales y tipos de datos que están diseñadas específicamente para cada uno de sus respectivos modelos. En este caso... En este punto del video quiero que dejen en los comentarios todas las preguntas que han quedado en su cabeza para poderlas responder. No se limiten, den de, de todo en preguntar, lo necesitamos, necesito, necesitamos que pregunten todo si no han entendido un punto o si quieren aclaración de un punto o temas que van a sugerir para poder entender mejor. Quiero que lo dejen ya en los comentarios porque es necesario que lo dejen. Porque si tú dejas tu comentario lo vamos a tener en, en mucho valor y lo vamos a analizar. Y si decimos, oh, este comentario es muy muy ajustado al tema y vamos a tocar este tema. Entonces puede ser el afortunado que digas, quiero este tema y lo hagamos en el siguiente video. Entonces deja tu comentario, queremos que todos dejen los comentarios. Si es de felicitaciones, felicitaciones, de, de contribución, pues contribuyes. Pero es hora de que dejes tus comentarios en en este video, ¿okay? entonces eh, en este caso por último suscríbete a este canal para que recibas nuevos videos interesantes y para seguir con este curso de bases de datos les hablo Mario Montero de Codinámico, hasta luego.